y actualmente está regalando una gift card de 300 lindens para que puedan gastar aquí en la tienda y también hay una cacería en la cual debemos encontrar 15 calabazas y son tres cabellos que vienen con diferente hud de colores, entonces son 15 y las tomas gratis con el grupo al igual que la gift card aunque la gift card tienes que pagar un linden por ella y el grupo se supone que estaría gratis solo hasta el 3 de octubre, pero hoy que estuve grabando noté que seguía gratis, no sé hasta cuándo lo dejen así, pero después costará 10 lindens, así que aprovechen a tomarlo si no lo tienen, y también los cabellos están al 50% de descuento a excepción de los dos últimos lanzamientos y todo esto estará hasta el 3 de noviembre. La gift card tienen aquí cuatro carteles donde la pueden tomar, tienes que pagar un Linden, no te lo devuelve, pero pues te llevas la gift card que son 300 Lindens, te va a llegar y solo la tienes que guardar. Una vez que te llegue la añades y automáticamente se va a activar, te va a salir una ventanita donde te dice que se ha activado y si la quieres transferir, pues la tienes que resear. Ahora para comprar tienes que tener añadida la tarjeta, darle clic al producto que quieres comprar y una vez que carguen la tarjeta le puedes dar comprar o buy now y te va a llegar el producto. Y ahora sí, les dejo con el video de la cacería, espero que puedan hacerla y que aprovechen estos regalitos y nos estaremos viendo en un próximo video. Besos. Look beneath the bed before you go to sleep Keep up, I shine You'll surely get burned if you reach out and touch My mind is a battle. I'm trying to hide it get in these voices inside to stay quiet Oh knew the place where all this began.